El vídeo del duende argentino que llamó la atención de la prensa inglesa. El diario Daily Mail se hizo eco de una filmación casera que circula en internet. Mientras un nene juega en el piso de la cocina, aparece una extraña criatura. El periódico británico Daily Mail publicó en su edición digital un artículo cuyos protagonistas son argentinos que aseguran haber captado imágenes de un duende en el interior de su casa. Una madre asegura haber visto un duende corriendo junto a su niño, es el título de la nota, que está acompañada por un vídeo en el cual se observa a la supuesta criatura. La familia que tomó las imágenes sería Oriunda de Santa Fe. El vídeo, que fue subido a la web en 2014, habría sido filmado en 2011. Hoy, el niño que protagoniza el momento, Benjamín, tendría 5 años, aunque no se ha revelado su identidad. Mientras Benjamín juega en el piso de la cocina, una extraña figura aparece corriendo en el fondo de la escena y se pierde detrás de un mueble, lo que podría ser para algunos un pequeño duende con forma atlética y una estatura de 30 centímetros, pero para los más escépticos, una divertida muestra de lo que se puede hacer con un buen programa de edición de imágenes. Según Silvia, la mamá y creadora del vídeo, la supuesta figura que aparece en su cocina tendría frecuente interacción con el chico, a quien ella suele escuchar hablando solo. Además, asegura, por donde pasa deja un olor fétido en el ambiente. Pero la filmación de la que se ha hecho eco el Daily Mail no es la única que existe sobre este supuesto goblin santafesino. En el canal Youtube están subidas la segunda y la tercera parte de esta historia, aunque las imágenes son aún más confusas que las del primer vídeo.